Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora Seguimos en Final Fantasy Explorers Esta es la tercera vez, creo Que grabo el episodio Número 13 Y la verdad es que no sé qué pasa Pero es que el programa El Camtasia que yo te estoy utilizando para grabar No está pillando los datos no, no me deja terminar De hacer la postproducción Entonces Yo voy a repetir otra vez La La quest, si sí, el si el juego me deja, claro Porque es que siempre grabo Vamos a usar un augur point Y me dice que La ganancia de the guilds, Pues se me eleva a 2, vale Vamos a ver si puedo aceptar de nuevo La quest Que era El monster la permite exam Sí, vale Me la deja aceptar nuevamente Yo prefiero ya guardarlo porque después de No sé cuántos intentos de, de que se termine de la, pros, la postproducción ya me mata vale eh, tengo que ir volando con el, con el aeroplano aquí y matar a los lagarticos no sé de memoria eh, bueno Venga, vamos a usar este este también y el muslas toma uno menos Vamos a coger las florecitas estas. Me encanta. Vamos a por otro. Toma. Para que juegue. Y este de propina. Vamos a ir a por este. Sonic Steel. Moonslast. Ahora q Venga tú, ven aquí a divertir un rato contigo Tomberry Karma Blood Weapon No me hace falta Venga Toma De regalo Y de la mía Nada Seguimos contra los lagartecos aquí Nos vamos a divertir Míralo ahí, tómalo Se acabó Una vez conseguido ese objetito Se acaba Pues nada, vamos a retornar A Liberia eh, Vamos a ver todo lo que ganamos Fum, fum ¡Perfecto! Pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido y espero, por Dios, que este sí se grave. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Dale like y suscríbete si te ha parecido interesante. ¡Adiós!